Bueno, muchas veces necesitamos utilizar el valor de varias celdas para eh, hacer, por ejemplo, un, infor un informe, ¿sí? redactar una, una nota, en este caso, como eh, siempre los docentes y las docentes, tenemos que eh, volcar las calificaciones a través de un informe. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para automatizar esa generación de informe? Digamos, si queremos que ponga, en, en esta celda, la frase yo podría decir: Por la presente certifico que Acosta Mariano ha obtenido una calificación de 9. Y entre paréntesis, muy bien. ¿Sí? Pero eso lo tendría que hacer en forma manual, celda por celda. Entonces, ¿cómo puedo hacer? para automatizar este proceso. Lo voy a dejar este como modelo y lo voy a armar en, la, en el renglón 3, en la fila 3. Tengo que buscar los textos que son fijos y los que son variables. Yo como texto fijo tengo por la presente, certifico que. ¿sí? Entonces voy a poner igual, comillas. Por la presente, certifico que, espacio y cierro comillas. ¿Sí? Ese es un texto fijo, entonces si yo lo copio hacia abajo, va a ser igual para todas las celdas. Entonces ahora le voy a agregar una variable. Voy a utilizar el, el símbolo ampersand y, y ahí vamos a ponerle A3, es decir, Borges. Y ahora ampersand B3, Jorge Luis. Perfecto. El problema es que quedó todo pegado. A ver cuando lo copiamos hacia abajo. Queda el apellido y el nombre, todo pegado. Entonces, para separarlos voy a utilizar F2 y en el medio le voy a agregar comilla, coma, espacio, comilla y de nuevo ampersand. Entonces, todas las partes fijas que son idénticas y que no cambian con el valor de una celda van entre comillas y concatenados. Así que vamos a terminar. F2, por la presente certifico que A3, espacio B3, sigo entre comillas, ha obtenido una calificación de Ampersand y acá C. 3. Y ahora tengo que decirle, entre comillas, que le ponga un espacio, el paréntesis. Cierro comillas, concatenamos de nuevo y le ponemos D 3. Ampersand, comillas, paréntesis. Ahí está. A ver, vamos a bajar un poquito la escala, ahí está, perfecto, entonces esto lo copio hacia abajo y ahí tienen cada uno el texto, por la presente certifico que Marie ha obtenido una calificación de 5, bien.